amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal mi nombre es Maite Roscar para los que no me conocen y nos encontramos esta vez en Kreuzkogel. pues sí como les seguía diciendo en Kroetskogel -Barte, un lugar con más de 150 años de historia queda en la región de Leibniz Secau cuando llegas al lugar, tienes que caminar unos 10 minutos solamente. Es súper hermoso. Eh, le voy a mostrar imágenes y tienes una vista espectacular. También está rodeado de viñedos, así que es bueno para disfrutar. Puedes traer también tu yauces, sentarte en la mesa, comer en familia y pasarla súper bien. Nosotros vamos a continuar. Nos vemos adelante. Pues sí, ahora nos encontramos en el clapotetz más grande del mundo. Les explico qué es un clapotetz. Es como un espantapájaros muy extendido en la región vinícola del sur de Estiria. Consiste en un molino de viento con eje y mazos que a través de su rítmico traqueteo se supone que mantiene a los pájaros alejados de los viñedos cuando la uva está madura. Luego de que el clapotex más grande del mundo colapsara en una tormenta en el año 2017, Manfred Pearl recibió el encargo de construir una nueva red plegable en el mismo lugar en Temakogel. Fueron 200 horas de arduo trabajo. El clapotex pesa un total de 6 toneladas y tiene una altura total de 16 metros. La obra de arte de nueva construcción consta de cinco tipos diferentes de madera y fue inaugurado en julio del 2018. Hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado, lo hayas disfrutado al igual que nosotros y recuerda suscríbete al canal si aún no te has suscrito, regálame tu like, déjame un comentario para saber qué te pareció este video y nos vemos en el próximo. Chao.